Acabo de tener una conversación con un pedazo de profesional de mil pares que es que no te lo vas a creer, vamos, te lo voy a enseñar ahora mismo. Ojalá este perfil que vas a ver ahora se convierta en el ejemplo a seguir o el ejemplo a contratar para todos esos proyectos de ejecución que necesitan de una figura clave, pues eso, de proyecto de director de obra, de project manager, de gestor de la calidad durante el proyecto de ejecución, llámalo como quieras. Pero ojalá haya más personas como él en puestos clave de todos los proyectos de ejecución del mundo porque te aseguro que el mundo de la construcción cambiaría de cabo a rabo ahí lo dejo ojalá se convierta en el perfil tipo ¿Qué tal Walter? ¿Todo bien? ¿Cómo Muy estamos? Bien. Muy bien, espectacular Empieza sí. empieza todo, todo guay, ¿no? El eh... fin de semana eh, has tenido también a lo mejor una semana tranquilita, ¿no? con esta encerrona que nos han hecho Sí, sí, sí, muy tranquilo, por suerte. Claro, sí. O sea, digamos que las semanas tienen un ligero sabor a fin de semana entera, ¿no? Entero. Todos los días parecen sábados, todos los días parecen domingo A veces sábados. Hay, hay que acostumbrarse a eso. Más a sábados o a esos domingos que te toca trabajar, porque sí, porque al fin y al cabo siempre estamos haciendo cosas. Exacto, pero... siempre... Siempre viene un lunes. Eso es. Siempre tienes un lunes ahí, como susurrándote ahí al oído. Aquí a Walter, vamos, lo hemos invitado a que cuente estas cosas en especialista 3D, porque hemos visto su trabajo y dijimos: mira, esto lo tiene que ver la gente. Porque además tu perfil es muy, no sé, a mí me parece muy especial, digamos, muy difícil de encontrar. Y me parece que, oye, pues que hay que ser un poco ejemplarizante. Hace falta más gente como tú en este mundillo. Así que digo, un poco, cuéntanos, Walter. Un poco bueno, quién eres, que yo te conozco, pero el resto no. ¿A quién eres y a qué te dedicas? Eh, no, no, no. Bueno, soy un argentino que de madre española. Se vino a vivir a España junto a mi señora para buscar un poco más de desarrollo personal y profesional. Mm -hmm. Como un argentino me gusta el fútbol, me gusta un buen asado, tomar sí, mate con mis amigos. O sea, eso también o nos eso. gusta a los españoles, ¿eh? No te lo agencias. Eh, pero... <risas> Estás en Barcelona, eh, ¿no? Ahora, ¿no? Exactamente, estoy sí, en Barcelona. Uh -huh. eh, bueno, en cuanto a lo profesional, bueno, soy ingeniero civil, hace más de diseño que trabajo en la gestión de grandes proyectos de construcción, trabajé en obras de distintos tipos, como edificación, obras civiles, industriales, metodologías BIM y ahora más con todo lo que es planificación 4D. Eh, uh -huh. Siempre pongo el foco en lo que es la productividad, mejorar y avanzar la, la eficiencia en la, en la construcción. Ese es el caballo ganador de nuestros días, la verdad, la productividad. Es que... Está clarísimo. Bueno, ahí bueno, empezamos con las excavaciones, ahí sí se ve. ¿Se está viendo? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Por Mira que bueno, tenemos, se ven varias vistas, sí. Varias vistas, por un lado la, la vista de las simulaciones, donde se ven los micropilotes, los anclajes de tracción, avanzando en función de cómo avanzan las excavaciones. Por otro lado, vamos a después ver los sectores en que se ha dividido la obra. se eh, En tres sectores, vamos a ir avanzando. La rampa justamente ese lado de, de la edificación donde tenía menos altura, por pues eso se, se decidió hacerla de ese lado, para terminar eh, casi una forma simultánea con los, los, Y todo con un slider otros, abajo, sí. con un calendario, está buenísimo el calendario abajo que se ve. El calendario, la línea, eh, un poco también con los perfiles de aspecto. ya eh, se puede ver, como las columnas terminan en rojo, las dos así eh, en gris, los tabiques en la naranja Está y con este perfil de aspecto que va indicando cómo va ejecutándose la obra, ¿no? de fuera hacia adentro para claro. a los pavitos. qué bueno, y has puesto una ligera transparencia en los suelos para que se vea pues, lo importante del edificio en plan, oye qué... <ríe> sí, exactamente o sea, el anclaje activos. claro, qué bueno. bueno ahí terminado todo el proceso de... qué de caña pues, claro. o sea, esto tiene un trabajo el que no conozca de esto, o sea, que sepan que esto tiene un trabajo detrás enorme, o sea, no solo la calidad del modelo BIM tiene que estar bien, sino el proceso que viene después, lo que llamamos el uso BIM 4D tienes que eh, tener una buena planificación, que muchas ahora también se están poniendo de moda, un montón de, de simulaciones como esta, pero sin saber de construir, entonces pues eso, eh, a veces empiezan las casas por el tejado y esto tiene, que saber unos procesos constructivos muy gordos, o sea yo esto lo valoro, vamos, esto es oro A ver, perdona, Walter, una cosita. Sí, sí. Eh, Luisa. Quiero saludar a Walter. Ah, quiero saludarte? Pues ven, échale un saludo aquí, hombre. Que quería, que... Luisa, Luisa, que quieres saludarte. ¡Hola! <risa> ¡Hola, Luisa! ¿Cómo estás? Es, que siempre le estoy Muy hablando bien. de tu trabajo a Luisa. Siento, esto, esto luego lo quitas, ¿vale? Gracias. Pero es que te quería saludar, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer. Muchas gracias por todo el aporte que siempre me generan mucho conocimiento, todos los blogs, los videos, todo. Así que eh, lo sigo que, en el minuto uno, así que... Oh, gracias a ti, Vaya Un gusto bravo. poder tenerte. Enhorabuena. No, Porque no. vamos, se queda flipando. Te dejo con Viero, perdóname, okay. pero es que aluciné. Enhorabuena, ¿eh? Hasta ahora, un gusto. <risa> pues qué juego que más jugó. Qué lindo. Qué ha lindo. aparecido una espontánea como los partidos de fútbol cuando se cuela, cuando se cuela un fan. ¿Tienes un fan, Walter? Vale. usted un, un parate. Sí, tienes un fan. Cuando viene un, alguien un fan de abrazar a Cristiano Ronaldo, a Messi, sea, Pues ha venido Luis a abrazar. No, en este caso, sí. yo estoy fan, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Pues a lo mejor se han abrazado mutuamente. Cristiano Justamente. Ronaldo y Messi. <risa> no, sí. Y en esto de, de metodologías BIM, así, ¿qué es lo que más... En cuanto a planificación, ¿qué software sí. lo que más, más te han hecho? así? Bueno, en cuanto a planificación con, con Naviswork. Sí. Pero bueno, después del curso que hice contigo de Gob de, GOV, sí, de gestión bien. justamente, gestión de obra BIM, sí. eh, descubrí, bueno, el Syncro, que es una herramienta impresionante de planificación, que, que permite hacer muchísimas cosas que quizás con una herramienta tradicional no se puede... Hoy yo no, no me imagino planificar sin Syncro, por ejemplo. Qué guay, joder. Oye, pues mira. Sí, la verdad es que sí es otra forma de verlo, porque si sabes, uh, sabes usar MS Project y herramientas como Primavera, de repente sí. que te permitan ver elementos constructivos y proyectos, vamos. Es lo, es lo más, ¿no? Es que sí, porque te permite vincular los modelos 3D con los sistemas tradicionales de planificación, o sea, podés los, importar los sistemas tradicionales, o Eso. también podés generar tu propia planificación dentro del programa, porque tiene un motor de programación que te permite ver cualquier cambio, que te permite optimizar, te permite, te permite ver si la secuencia que existe en un diagrama GAN que terminaste haciendo 2.000 filas es lógica. Sí. O sea, sí. muchas veces no terminás viendo si es lógico lo que estás haciendo, y lo ves fácilmente y claramente con, con Syncro. Eso es, jo, qué bueno. La verdad es que al final lo es curioso porque la gente se decanta más por Navisworks porque es verdad que está más arraigado en el mercado. Sí, sí, yo conocía a Syncro, incluso ya me había empezado también a trabajar con Syncro. Era más de también hacer una, una simulación, pero no, no manejaba no sé, ni el 10% de, de todo lo que, que aprendí después en, con el curso, digamos. Okay, eh, bueno. Ver el programa como un programa así de planificación, de que se puede trabajar y... No solamente en la fase de diseño, sino también la fase de obra, la ejecución de proyectos. Acá. Pues me alegro un montón de que te haya aportado, hombre. Me, me, en serio, me llega el corazoncito y lo sabes, güey. Ya, un saludo a todos. El curso de, de Te muestro un poco el, rápido el cronograma. O sea, sí. ya te digo que eran cronogramas grandes, o sea, ponés que tenía 1.300 filas, claro. que está cada uno, bueno. Es que veo la planificación ¿no? que te has marcado, ¿eh? Además, enterita. Bueno. Por sectores, por... O sea, yo lo que llevo a cinco es directamente el, la, la tarea, ¿no? Pero uno está dividido en armado, en costado, ordenado, sin costado. O sea, es muy importante que el contratista vea su planificación y te diga, no, mira, acá no voy a poder voy a poner tanta gente, necesitamos ajustar esos tiempos, o acá te equivocaste en esto, Que sepa Tiene que saber leerlo. Si no sabe leerlo, estamos perdidos. Exactamente. Y visualmente es mucho más fácil. O sea, te facilita sí. un montón este trabajo, trabajo <risas> colaborativo. Y, y bueno. lo tienes, o sea, esta planificación ya la tienes toda con, su, eh, con las tareas encadenadas, ¿no? Exactamente, y, con, sí. y con hitos y todo, por lo que he visto, tienes hitos de desencofrado y cosas así. Exacto, hitos desencofrados, tareas encadenadas unas con otras. Qué bueno. bueno hasta, todo esto... Que, que se puede hacer bueno con con, este programa, con Microsoft Project o con Primavera. También se puede hacer con Syncro, eso es lo que me encanta y me fascina, porque esto que puedo hacer acá, lo puedo hacer tranquilamente en Syncro. O sea, empezándola sí. y, y trabajándola en Syncro. Poco... ¿Sí? Lo importante, o sea, después de asignar, es eh, manejar los perfiles de aspectos. Sí. No, voy a ampliar un poquito acá. Eso que, te, que hablábamos de las columnas, de, o sea, lo que manejan los perfiles de efectos es en qué momento en el, en el tiempo va a aparecer o va a desaparecer un, el, el recurso de acuerdo a, a la actividad. Porque sí. puede ser que el recurso instalar significa que aparece, construir, o sea, aparece en un momento determinado, y una vez que terminó la, la actividad, continúa, o sea, porque ya lo instalaste. O sea, puede ser temporal, o sea que inician la actividad, y cuando termina esa actividad, eh, el recurso desaparece porque puede ser un recurso de, como un camión, una grúa, puede desaparecer. Eh, después puede ser eh, eliminar, una demolición. O, es, se inicia en un momento, o en realidad ya inicia ¿no? con, el, con, la, con la visualización, y después cuando termina la actividad, se elimina. Estamos en, entonces esto es para entender las acciones. Y después con, entendiendo las acciones, uno puede ser perfiles de usuarios particulares, cada uno de nosotros. O sea, las columnas, eran una acción de instalar y acá le podés definir el, el aspecto inicial, o sea, cómo va a ser esa, se, a medida que va trabajando, yo le puse que tiene una transparencia del 50% y que cuando llega al final sea del 100% eh, y al final de todo le puse el color, el color lo, lo marqué yo, o sea, porque me gustaba sí. que las columnas quedaran en rojo, pero cuando termina la simulación de esa, esa actividad, que quedan en rojo ¿no? Y así lo mismo con las vías solosas. O ah, y bueno, fundamental el recorrido, ¿no? Que va, por ejemplo, que se, que, se, que se vea que va de abajo hacia arriba la columna, las losas que bajan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de acuerdo a qué sector. Lo que veo además tienes varias vistas, está muy bien. Lo que veíamos antes en la simulación que nos enseñó al principio Walter es justo estas vistas que ves, tenemos una en planta, otra en perspectiva, una además que diferencia por sectores. O sea, esto es muy inteligente porque, claro, ves diferentes filtros de visión, como si te pusieras unas gafas diferente para ver el mismo edificio. Sí, que podés manejar lo, los aspectos, si vos querés, este por ejemplo, este tiene un aspecto, el perfil de aspecto, pero esta tiene, eh, perdón, tiene eh, visualización por filtros, o sea, sí. tiene unos filtros que están divididos por sectores y por eso se puede ver un color en cada sector. Sí. Entonces vos podés sí. manipular la vista como vos quieras, o sea, si querés ver sombras, si querés este, para ver... ¿Qué, ¿Qué podés ver en la leyenda? ¿El perfil de aspecto? ¿Cuáles? el de aquí, estos cinco que eran los más importante, pero tenía un montón para poner. ¿Cómo controlas, Walter? Augusto? Así que bueno, eso en cuanto a cosas, pues. pues. Y que eso da un poco. Sí. Contamos un poco lo de las animaciones. Venga, échale unos a... Sí, porque claro, mm. que, algunos se algunos habrá dado cuenta que hay grúas, que hay maquinaria pues esas grúas pues las ha tenido que, por así decirlo, programar para que se muevan. ¿Nos va a bueno. cómo, cómo ha conseguido esa dinámica ese, ese dinamismo entre los objetos? Me gusta me gusta verlo cuando cuando arrancamos y si yo le, le incorporo acá la, los recorridos 3D, sí. se llena de líneas. O sea, es verdad, sí, sí. sí. Porque cada una de, de estas líneas es un recorrido 3D de un equipo, entonces... Eh, fíjate la, la cantidad que hay, porque cada uno, por ejemplo, este camión y esta línea, después el, el mixer seguía esta otra, y eran tareas repetitivas, que siempre hacía lo mismo. O sea, por acá lo que estamos haciendo en forma simbólica, ¿no? Porque es un proceso de construcción de 15 meses y lo estamos viendo en un minuto y medio. Pero sí. en forma simbólica vamos marcando eh, cuáles son los, los recursos sí. que, que van a estar interviniendo en la obra. Y los, recorridos, también, y los recorridos calientes, ¿no? Por así decirlo, los, el viario principal de la obra, de de esas máquinas. Exactamente, ¿no? Es cada máquina, cada cada camión que va subiendo la rampa, eh, eh, sí. las grúas, ¿no? Las grúas tienen su propio movimiento. La grúa la hice en dos fases para la exporté en dos partes, como para el mástil que no se mueve, y después sí, lo que se mueve es la, en la pluma. Buenísimo. Entonces, en el movimiento, si ve las tareas, tengo como cuatro o cinco tareas por cada una, porque primero voy de segunda una, después pues, se, se construye la otra, y después se hace el movimiento solamente de a los dos asignados, pero solamente se mueve, tira lo que es la, la pluma. Claro. No, en este sentido, está, se puede dominar muy fácil. Y en sí, esto es lo que decía que es simbólico en este caso, pero en otros casos, que vos podés eh, hacer una simulación en vez de que sea 15 meses en un minuto 30, que sea un día en un minuto 30. Y claro. ese día vos lo podés simular eh, cada uno de los, hacer un montaje a la perfección y, y te ayuda un montón, o sea, no solamente sirve para hacer cosas simbólicas, sino que para dar procedimientos de montaje también sirve un montón el, el programa. Sí, dices que o sea que esa simulación que has hecho tú, muy ambiciosa de todo el proyecto, que también podías haberlo hecho más pormenorizado, quieres decir, ¿no? Claro, o sea, eso depende de cuál es el objetivo que está buscando, que está buscando es. determinar eh, o ver algún movimiento específico, eh, en vez de, de hacer la secuencia completa de toda la construcción, haces un día de trabajo, una semana, o a sea, lo que vos eh, estás buscando. En ese sentido, cada uno sabe cuál qué es lo que necesita o cuál es el problema que está teniendo la obra o lo que quiere ver o que quiere analizar. O, sea, o sea, lo que has hecho, por eso digo que lo que has hecho aquí ha sido muy ambicioso. Has conseguido ir de, desde el principio hasta el final contando bastante detalladamente, pero claro, ahí, entre comillas, la trampa que has hecho, por así decirlo, una pequeña trampa, sí. ha sido que has exportado, por así decirlo, parte por parte, pero vamos, que te has currado todo el proceso constructivo, macho, ves que esto es otro nivel. Por regla general, la gente lo que sí, como dices tú, hace como momentos críticos. Pero claro, tú, te has, tú has visto todos los momentos críticos porque te has gozado de este proyecto y claro, lo has, lo has reproducido perfectamente. Es que eso es más que nada para la reproducción. Uno después eh, puede ir el momento del tiempo que quiere y analizar y esa secuencia. O sea, eso más que nada, y lo que se va a un poco más para que la, la simulación, este editor de animación que es lo que uno termina mostrando al cliente. Pero claro. en sí el programa de vos lo podés manejar eh, y ver qué pasa en un día a día o eh, una tarea, una sesión, una precesión de tareas, muy fácilmente. Una vez importadas tu planificación de proyecto de Primavera sincro ¿tú seguirías con Syncro controlando la obra o, o seguirías controlándolo desde proyecto? No, a mí me, me gustaría seguir controlando la de Syncro. O Eso sea, Syncro tiene muchas características. Es el motor de programación que tiene, que es muy bueno porque no solamente te permite importar el, el diagrama Gantt y mostrar la simulación, sino que te permite trabajar con él. Cada una de las tareas que tiene asignada una precesión, una sucesión, tiene asignada un tipo de duración, un perdona, tipo de retraso. Perdona, Walter, amplía el, amplía el Gantt, amplíalo, porque creo Dale, que sí, sí. para que se vean todo, toda la potencia de lo que tienes ahí. ¿No? Cada una de las tareas tiene una asesora, una predecesora. O sea, vos haciendo doble clic, te vas y sabes esa tarea que tiene el código, ¿no? cuál es, y dices, bueno, a ver, tengo la asesora en el tercer tabique, te haciendo doble clic, te va directamente al tabique y, y podés ver directamente cuál era esa tarea, cuál era el retraso, qué tipo de tarea, si es inicio-inicio, inicio-fin, inicio, comienzo-comienzo, le puedes marcar el calendario, eh, podés definir el tipo de restricción, Entonces, te digo, en este caso quería que todas fueran inicio lo más pronto posible, pero tiene un montón de, de tipos de restricciones, así como tiene Project, como tiene Primavera, y te permite trabajar y, y decidir cómo querés que, que te programe, cómo cómo, cómo funciona ese programa, ese motor de programación. O sea que te eh, sientes cómodo, te sientes cómodo planifi planificando, por lo menos controlando la obra con sincro, ¿no? Sí, sí. Y aparte el tema de que también te permite hacer líneas bases, ¿no? Mm. Eh, en este caso yo ya tenido esta línea base que la marca, esta línea base, y si vos avanzás eh, o cambiaste algo en la programación, puedes generar otra línea base y te permite compararla y mostrar, poner una vista, una línea base en otra vista, otra línea base y vas, vas viendo Cuáles son los cambios que tuviste eh, respecto a la, a la programación inicial. Sí. Eh, también te permite ver el camino crítico, o sea, analizar el camino crítico, filtrar por el camino crítico. ¿no? Si vos mostrás acá un poco el los filtros, puedes sí, bueno. ver eh, cuáles son las tareas críticas, entonces solamente te filtra los, las tareas que, que corresponden al camino crítico. En este caso, estamos con la. Con el sector 1, el camino crítico. Pero si yo cambio algo en la programación y digo, bueno, o pasó algo en la obra y se me extendió una tarea en el sector 2, capaz que paso a hacer el camino crítico del sector 2 y lo podés ver. Y lo podés ver solamente, eh, por ejemplo, acá le quiero aplicar el filtro de camino crítico a esta parte de la obra, o a esta, a esta vista. no sí. Entonces solamente veo el camino crítico. O sea, sí. cuál es el camino crítico de, de la obra y visualizándolo. Claro. O si sea, el sector 1 es mi camino crítico, ¿cuáles son las tareas? O sea, esto te ayuda un montón. O sea, a ver si el camino crítico tiene lógica o no tiene lógica. Eh, y te reprogramas solo. O sea, vos cambias, pones a reprogramar, te reprograma, puedes ser de atrás para adelante y de adelante para atrás. No, o, sea, que has, o sea incluso te has planteado hacer una visualización solo con tareas que, que se incluyen en el camino crítico, está muy bien. Exacto, sí, sí. Es, o sea, para el que días. no lo sepa, el camino crítico son esas tareas que hacen que sí o sí o si las modificamos nuestra obra se retrasa sí o sí. Eh, claro, el camino crítico sería todas aquellas tareas que si vos retrasas un día se cambia el final del proyecto. Hay tareas que vos podés variar, o sea, cambiar eh, dos, tres días, o todavía tiene una holgura, que no va a cambiar el final del proyecto. No quiere decir que sea más importante, sino simplemente que si vos cambias eh, un día esa tarea se va a retrasar todo el proyecto. Eso. Entonces, en ese sentido... Es bueno analizar esas tareas para saber cuáles son las que no puedes no cambiar en función de tu programación. Buenísimo. Te permite visualizar y hacer un, un montón de cosas. En función del día que estás, puedes filtrar cuáles son las dos semanas para adelante y para atrás para saber eh, qué tareas tienes que hacer ese mismo, en ese claro. mismo día, ese, en esas dos semanas. Acá te marca en azul cuál es el día de hoy, donde está todas estas tareas en las que tienes que ejecutar. Claro, que tiene una complejidad bastante, tiene una complejidad enorme y tú, vamos, te, te mueves con una fluidez que da gusto. Que la verdad es que el programa te sirve mucho para planificación, te facilita la planificación. Sí. ¿no? Un montón de cosas. Entonces, las, como te decía, hace la secuencia lógica, te permite mostrarle esto a otro compañero, a otro sector y decir, bueno, así si, la voz que te parece, eh, o en obra. Esta semana tenemos que avanzar en esta loja y se lo mostrás. Ya ha quedado claro y yo ya te conozco además a ti, Walter. Bueno, experiencia un poco, ya sé de lo que eres capaz con lo que, lo que has hecho con nosotros, con especialistas 3D A ver, Eres, mmm, está claro que visualizas muy bien los procesos, los procesos constructivos y toda la planificación detallada con MS Project. Tienes mucho conocimiento de BIM y de modelado con Revit, está claro, porque este modelo yo sé que también lo has hecho tú. Aparte de lo que nos estás contando ahora, sé que este modelo además has estado muy activamente con él las topografías, sí, sí. fases, todas estas cosas que con Revit son bastante avanzadas parámetros, eres capaz de insertar parámetros masivamente, o sea, dominas bastante modelado y gestión BIM sabes además de cosas de Dynamo, de, de programación un poco gráfica, de programación gráfica para meter estos datos y hasta eso, sí. que domina sin sí, lo que te un, acabo de decir que sabe un poquito de cada cosa como para saber también las restricciones que uno necesita en cada una etapa, de hecho puso también la Revit MEP cuestiones de entender en cada una de las, de las etapas qué es lo que necesita para conocer su modelo, qué es lo que necesita el estructuralista o qué necesita de eh, las materias, Revy, Revit, Reconstructor, sea, Navi, Word, Synchro, Al menos para... haberlo tocado, haberlo tocado. No hace falta ser un experto. Haberlo no hace tocado... falta ser un experto, pero para saber las restricciones, o sea, qué es lo que se necesita para que el modelo sea coherente y no se pierda el flujo. Eh, entre uno y otro, o sea, que no te vuelva de vuelta y haya retrabajo. Y hablar, poder hablar con un compañero que a lo mejor sí que es más experto que tú, poder hablar con él y sus implicaciones y todas estas eh, cosas. Eh, es fundamental hablar, o sea, eh, interactuar, qué, preguntar qué es lo que necesitas. o sea, generar siempre el último, el que va a hacer el trabajo, es el que más sabe del, del tema, entonces preguntarle antes antes de empezar a modelar. Una que ya está modelado, sirve de poco preguntarle a ver qué necesitas, pero antes sí de, de empezar a modelar, preguntar con todos los, eh, todos los actores, Qué es lo que van a necesitar de tu modelo para que el flujo no se corte. O sea, que si tú le dieras un consejo así a alguien que va a empezar con BIM o con concretamente esto del, del 4D, de control de obra, ¿qué consejo le darías? Así, bueno, algo así conciso, si, para si, que si empieza, se. para malentonarle un poco. Si empieza con BIM, <ríe> no, creo que le aconsejaría... Y... No, para, perdona, para empezar, y empezar, vale, asumiendo que ya ha empezado un poco, que sabe manejar un programa modelado. Pero para empezar a sí, sí. automatizar cositas. No Bueno, para automatizar cosas, eh, que se encargue una planificación previa, la planificación inicial antes de empezar a modelar, antes de empezar a, a querer gestionar un proyecto con 4D, que es, eh, el modelo, ya esté pensado para el uso que va a, a necesitar. O sea, saber, eso? como te decía, los niveles, eh, qué equipos, o sea, dónde vas a guardar la información, generar un mapa, un proceso, un flujo de procesos, que te permita lograr el objetivo, porque si empezás a, saber mucho de Revit y sabes modelar, o sea, vos podés generar un modelo 3D hermoso y que se pueda renderizar y que lo veas y es el mejor modelo 3D que has visto, pero quizás no es un modelo BIM, o sea, sí. que no tiene la información necesaria para para trabajar durante todo el flujo de, del proyecto. Y hay otros modelos que sí que eso es necesario que se visualicen con renderizado perfecto, pero que no es, no es necesaria tanta información. Sobre bueno, cosa. también, sí, sí. Claro, sí, no sé. o sea, que... que tenga, depende claro, del de objetivo que, es. que tengas, o sea, las necesidades, los requerimientos del cliente, analizarlo bien en detalle, analizar los requerimientos si internos o externos, y en función de eso, planificar. Hacer una, hoja de, de ruta, una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta. Así un poco sobre tu experiencia, que para un poco ya seguir sobre esto de, para alguien un poco que está, que está empezando con esto, o, o intentando profundizar un poco más, ¿qué es lo peor y lo mejor para ti de trabajar con BIM en tu campo, en, un poco en tu campo profesional? Sí, bueno, bueno lo mejor eh, creo que es esto de esa satisfacción que te genera ver cómo, cómo se mejoran los procesos, cómo podés eh, visualizar las cosas de una manera mejor, cómo podés acortar, eh, disminuir. Eh, puedes generar más un flujo de trabajo y que te generen eh, mejoras en la eficacia, en la optimización de los procesos. Eso si vos lo ves en forma global y, y buscas el objetivo final, creo que es la, lo mejor de trabajar con BIM. Mm. Y si me preguntás lo peor, eh, creo que hoy en día es muy difícil esta, esta esa generación, esa brecha generacional que hay eh, con respecto a profesionales que saben mucho, que saben mucho de construcción, que son eruditos en los suyo, y que tienen mucha experiencia y que sería fundamental que aporten para, para trabajar con todas estas metodologías, pero que le cuesta mucho el cambio. O sea, cuesta mucho el cambio y son reacios a trabajar con esto. Entonces, ahí es cuando uno se choca con algunas realidades que, que no están buenas. Claro. Y otras cuando los promotores son los que... Si bien eh, quieren trabajar con BIM, pero después se echan para atrás o tienen dudas. Eh, yeah. Entonces, si no empiezan por ahí por, por la cabeza de donde arranca todo esto, eh, es difícil. Claro, claro. El sector tiene que cambiar mentalidad en general, tanto clientes como colaboradores, ¿no? Sí. ¿Qué ves que aporta a los equipos BIM y a los colegas con los que trabajas? Bueno... Aparte, un poco lo dijiste vos, eh, estos 10 años que estuve trabajando eh, en la construcción, eh, tenía como objetivo mejorar todos estos procesos de, de gestión en la construcción, ahí donde empecé a estudiar Project, Primavera, dominar todas esas herramientas, o como decías, método de valor ganado, cadena crítica, pero como que siempre eh, sentía que era, faltaba algo, que había algo más profundo que no lo podía dominar, y en ese sentir esa infraestructuración por dentro, o sea, veía como que la construcción nunca avanzó, o sea, hace 50 años no avanza nada en cuanto a productividad, o sea, que estamos en un modelo que es muy poco eficiente. Entonces, en ese sentido, cuando empiezo a trabajar con metodologías BIM, porque yo veo como que una de las formas de mejorar y optimizar la construcción es a través de dos procesos. Uno, mejora tecnológica mediante la digitalización, de, y ahí es donde la implementación BIM fue un papel muy, un papel muy importante, y otro es mediante la optimización de procesos. Es cuando veo que se puede juntar con metodologías como Lean Construction o enfoques de, coste de ejecución de proyectos como IPD, sí. que eh, unidos eh, pueden llegar a un gran resultado. O sea, BIM creo que es el, como el vehículo que te permite, en los procesos de construcción, unificar estas metodologías. O sea, porque, es. no sé, yo por lo menos lo que veo es que, por un lado, eh, BIM, te permite detectar conflictos en etapas tempranas, te permite eliminar desperdicios, eh, retrocesos, todo eso, que sería lo que sería parte del construction y por otro lado, eh, trabajar en conjunto, una forma interdisciplinaria con otros profesionales, tener en, en, en sí, conjunto sí, sí. un modelo óptimo. Yo a ti te veo, con, o sea, con todas las mecánicas de gestión de proyectos, y un poco a veces de empresa, porque al fin y al cabo el proyecto es un buen proyecto, al final es casi como una empresa. Una empresa no que tiende, sí, pues eso, que tiene su, uh -huh. sus procesos internos y tal, y tú los manejas. Yo a ti te veo como, como un Ferrari, por así decirlo, con toda esta, <risa> esta maquinaria de gestión. Y por así, lo bueno es que tú has, que claro, en el mundo actual es como si fuera todo un Como si fuera campo, ¿no? Y tú no vas a meter a el Ferrari por, por las piedras, ¿no? Y eso claro, es lo, claro. que, lo que me cuentas, ¿no? Entonces, lo guay es que, no... es que, me, has, que me has comentado como que el BIM para ti es la solución para agarrarte al mercado, ¿no? Es, Ahí con donde muchos lo ven todavía como un problema, me encanta, porque tú lo ves como, no, no, gracias al BIM estamos implementando esto mejor. Y es como o si sea, al Ferrari le pusieran unos neumáticos gordos, y eso es el BIM, ¿no? Es que sí, es que, entonces yo creo que hay que empezar de uno a pensar de otra manera como para poder contagiar y que, que se genere sí. forma global, ¿no? Claro. O sea, que te has ido formando un poco en metodologías BIM para agarrarte mejor, para, digamos implementar todas esas cosas mejor a lo que es la construcción. Qué bueno. Y entonces, ahora mismo te dedicas fundamentalmente, pues eso, a desarrollarte y desarrollar tu carrera como Project Manager, sobre todo eso. Pero Project Manager, digo eso, gestión integral de obras, para, cumpliendo con objetivos de proyecto, para calidad, presupuesto y, y plazos, ¿no? Okay. ¿Usas todas las técnicas BIM que nos, que nos has enseñado y hasta te metes en un poco, usas lo del Lean, o sea, las técnicas BIM, Lean para, para reducción de, de gastos y de conflictos en, en todo proceso? Sí, actualmente, bueno, me estoy eh, capacitando en todo ese tipo de herramientas de Lean Construction, que para mí sí. también es fundamental para mejorar toda la optimización de la, la productividad en la construcción. Sí. Y qué, eh, o sea, tú así, como ¿qué podrías aportar ahora mismo a una empresa? Por ejemplo... Eso, en un proyecto de ejecución, ponle. Si trabajaras a tope de rendimiento, imagínate que te olvidas de lo que acabas de decir, de, pues de eso, de que está difícil la cosa para colaborar bien a tope con todas tus técnicas. Imagínate que estuvieras a pleno rendimiento, ¿qué es lo que podrías tú aportar a una empresa? Hay que agregar valor o sea, en, lo, en el resultado final, que es fundamental, y siempre buscando la mejora continua. O sea, todo, no quedarse en que esto ya ya, bien, ya es lo mejor, porque... Siempre va a haber algo que viene mejor y buscar siempre optimizar todo el, el proceso. Eso es. Eso me encanta que lo digas porque muchas veces, eso, cuando contamos estas cosas, a lo mejor dentro de, pues eso, dentro de unos años, de repente lo que estamos contando hoy, diremos, pues, oye, estaba bien entonces, pero ahora usamos, lo usamos de otra manera. Un arquitecto, sí. un ingeniero, depende de la técnica, y la técnica cambia, ¿no? No, sí, siempre hay que, hay que seguir investigando, seguir adquiriendo conocimientos eh, en continuación desarrollo, eh, ya está mucho, inteligencia artificial, todavía veía, hace vaya, un tiempito que veía tu video, cuando sí. hiciste el programita de inteligencia artificial, que bueno, sí. buenísimo, que ya está, ya está, hay muchas empresas que están trabajando con inteligencia artificial en la construcción y todavía algunos seguimos trabajando en BIM, pero sí. eh, se puede combinar todo y, y seguir y, y buscar la mejora continua en todo esto bueno, pues así, o sea, yo a mí me encantaría colaborar contigo. ¿eh? Si alguna vez tenemos que hacer una torre, una torre de 200 plantas, me encantaría hacerla contigo. Vale, igualmente. <ríe> pues justo para eso, imagínate, ¿cómo podríamos ponernos en contacto contigo? Porque yo ahora mismo, imagino, yo a ver, yo tengo tu teléfono y tengo todo, tu, pero alguien que no te conozca, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? O ver tu eh, trabajo, ver tu portfolio, así, si, si te necesitáramos ahora mismo. Eh, bueno, tengo primero el correo electrónico. Tengo un perfil de LinkedIn donde sí. pueden contactar. Eh, bueno. Y bueno, y después también tengo, estoy trabajando en una página donde pues, no la tengo bien terminada, pero que pronto la terminaré, donde muestro un poco también todo lo que, que sé de herramientas de control de gestión. Así que bueno, pues, también pues te voy a pasar todo, a... Esto, todo esto va a estar en la descripción, aquí abajo, de, en el vídeo que tienes aquí. En la descripción sí. está, está todo, <risas> por si quieres conocer a Walter personalmente. Porque la verdad es que es un encanto de persona. Sí, señor. Además, aparte de lo profesional. Vale, muchas gracias. Pues nada, Walter, me... muchísimas gracias de nuevo. Y en nombre de todos los que te están viendo, porque estoy seguro que, que lo van a valorar un montón. Porque, ya te digo, es difícil encontrar proyectos así. Además, yo creo que somos poco exhibicionistas. Curiosamente, a la gente le da vergüenza su trabajo cuando siente que no está del todo bien. Pero uh -huh. cuando está bien, también dicen, es que no lo enseño. ¿Por qué? Porque me lo copian. Y eso es un problema también, ¿no? Y yo, por eso, yo agradezco mucho cuando hay alguien que exhibe, que se exhibe en todo su esplendor. Yo eso, vamos, me pongo a sus pies porque me da gusto ver con, hablar con gente así. Eh, bueno, gracias a, a ustedes por contactarme y, y por dejarme eh, mostrar y que, bueno, que la gente se, se entusiasme con todo esto de planificación 4D, que lo requerimos todos. Sí, señor. Pues un abrazo, Walter. Muchísimas gracias de nuevo y... Y un, un placer, y a ver si, eso en cualquier caso, si vuelves, despídete de los jefes del BIM, tú. Que me hace vamos, que. Te de <risa> bueno, muchas gracias, jefe del BIM, por haberme escuchado. Y bueno, vamos a. Por más golpes, ¿eh? Hasta sí. la próxima. <risa> Venga, un abrazo. Pues te puede parecer que Walter nos ha contado todo lo que sabe en esta pedazo de entrevista que se ha marcado sobre Syncro. Pero me he guardado una pequeña parte de la entrevista en la que nos habla de cómo preparar el modelo BIM con todos los parámetros para un uso 4D. Pero necesito que le des a like a este vídeo y que entre todos consigamos que tenga 50 likes en 24 horas. Si lo conseguimos mañana mismo, te aseguro que lo subo. Es un reto que me ha propuesto Luisa y yo he dicho, pues con gusto te lo acepto. Ya sabes, entre todos 50 likes de aquí a mañana. Jefe del BIM, un abrazo enorme.